Hola, buenos días, mi nombre es Ana y quiero compartir con vosotros lo que me ha aportado el curso de CAED que acabo de hacer con Miguel Ángel Cervantes. Lo primero de todo, me ha ayudado a crecer como persona, me ha ayudado a darme cuenta desde el amor y no desde el miedo. Lo que me pasaba y por qué me pasaba, me ha ayudado a honrarme más y a honrar a los demás. Me ha ayudado a alinear mis valores, a poner preferencia a ciertos de ellos que quiero que estén en mi día a día, cuanto más mejor. Me ha ayudado a reencontrar de nuevo mis talentos, alinearlos. Y lo más importante, a ponerlos en práctica. Voy pasito a paso. Ya he dado unos cuantos pasos. He visto que lo he podido realizar y desarrollar satisfactoriamente. Con confianza, con serenidad, con paz y con bienestar. Ha sido un trabajo, pero estoy orgullosa porque lo he conseguido. Me ha dado claridad. Me ha ayudado a sentir que cuando conecto con esa paz, con esa escucha, con ese silencio y me dejo llevar, es más fácil y me viene la información adecuada, eh, todo sale a pedir de boca, el canto, la escritura, cualquier otra expresión artística que yo he de, he de desarrollar. Así que estoy muy contenta por ello. Quiero que esto siga siendo mi día a día, hacia porque es mi camino espiritual y mi camino de vida. La conexión con la naturaleza, por supuesto, con los animales, con las plantas, con el agua. Todo esto también es mi camino espiritual y va conmigo. E intentar mirarlo todo desde el amor, sin miedo y confiando, viviendo el presente aquí y ahora, con la mente centrada en lo que estoy haciendo, poniendo esa pasión y esa totalidad en todo. Y es más fácil y mejor, se denota más alegría en el día a día. Y por supuesto, eh, encontrar eh, esa motivación y esa ilusión que es donde reside la magia y es muy importante para mí para seguir caminando y desde ahí poder eh, compartirlo con los demás. Así que muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias a todos los compañeros y os deseo mucha luz para vuestras vidas, mucha alegría, mucho amor y un abrazo muy fuerte. Chao, hasta pronto.